Ven a esta página desde la descripción del vídeo, ya que le dejaré un enlace para venir aquí. Descarga e instala. Es muy fácil, si tiene cualquier duda solo tiene que preguntar. Tienes que crear una cuenta para Rambox, puede ser con un correo o si ya tienes cuenta en Google o Facebook, puede entrar haciendo clic en sus respectivos botones. Tienes que acreditarte según el método elegido y sus opciones de seguridad. No lo comento porque para cada usuario es diferente. Ya nos viene WhatsApp agregado por defecto por lo que hacemos clic en su icono y nos lo veamos. Tenemos que ir al móvil y hacer lo que nos indica para dar de alta otro dispositivo mediante código QR. Ya lo tenemos, ahora vamos a por Telegram, pero puede ser cualquier otro servicio de mensajería. Agregamos y lo mismo, a seguir los pasos que nos indican para escanear el código que se nos presenta en la pantalla con el móvil. Te hemos terminado. Muchas gracias por la visita.